Una paranoia ha caído sobre la ciudad de El corona miedo. El oh, oh, oh, corona miedo. Oh, una puta gripe. Que los miedos de comunicación han inflado. Hasta el paroxismo creando una, una paranoia hoy en día, planificada por algunos hijos de putas psicópatas entre los que está yo creo que Bill Gates, pero bueno, ya no se verá bien ha sido una puta paranoia. Que hay, que hay que desactivar. Que ¿Y cómo se desactivan los memes paranoicos? Porque el coronamiedo, miedo, corona miedo, miedo, corona es un meme paranoico. No, no, no. ¿Y, cómo ¿Y cómo se desactiva un meme paranoico? Te lo he dicho en otros vídeos. con memes de música musicales. Como por ejemplo, este. este, Se lo voy a cantar a la ciudad. Y ya se van a acabar los casas. De color. De la lejana China, fielito lindo, viene llegando. Una super paranoia, fielito lindo de contrabando ah. ¡Espantan, corona miedo de los cojones! ¡Ay, ay, ay, ay, canta y no llores! ¡Porque cantando se espantan, corona miedo de los cojones! ¡Everybody, Everybody now! se espanta el miedo de los cojones. Esto este, lo, creo, este, lo que lo